Josefina de Asa manifestó este martes ante las cámaras que a siete meses del fallecimiento de su hijo del Ministerio Público no avanzan las investigaciones y a la fecha no hay nadie apresado por el hecho. Y esta es la hora que no hay nadie preso y la policía no me da respuesta de qué ha pasado con eso. ¿Se constituyó usted en ya? Yo tengo sospechoso pero no lo, han buscado, no lo han buscado preso ni nada. Ellos me dicen que están en eso, que están trabajando... ¿Puede recordar ¿Cuándo, fue? cuándo ocurrió el hecho? Sí, el 11 de julio de 2017, lo mataron en un colmado. Ella estaba comprando una cocoa. Cuando se iba a montar el carro, yo y yo para atrás de volver la, la cocoa, que era el chocolate que ahí quería. Ahí entraron los atracadores y me le dieron tres tiros. Aquí desde el celular. Justicia que agarre quien lo matado. En el marco de sus declaraciones, exige justicia. Recordamos sobre este hecho que ocurrió el pasado año 2017, donde José Alberto Maldonado de Asa, a las de 27 años, murió a consecuencia de varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo, en un colmado ubicado en la calle G, esquina 9 del sector San Martín, en esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.